Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Youtube de Clínica FuenSalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en patologías degenerativas. Hoy os vamos a hablar de la diferencia que existe entre artrosis y artritis y los síntomas que cada enfermedad produce. Pues bien, ¿qué es la artrosis? La artrosis es la degeneración o el desgaste del cartílago de nuestras articulaciones. Una articulación lo forman dos o más huesos. El cartílago es la estructura que impide que estos dos huesos choquen cuando se realiza un movimiento. Pero además el cartílago tiene la función de proporcionarnos sostén y amortiguación. Con el paso de los años este cartílago se va desgastando poco a poco, produciendo una enfermedad que es la artrosis. Por lo que personas con edad avanzada, con sobrepeso y personas que practican un mismo deporte de una manera muy continuada son propensas a tener esta enfermedad. Pero hay que decir que en ocasiones las artrosis llevan implícito un componente genético y hereditario. Los síntomas más característicos de la artrosis son un dolor articular, existe además cierta limitación de los movimientos debido a este dolor. Por otro lado, se puede observar que hay un derrame articular, es decir, el líquido de la articulación se sale de la cápsula, que lo que ocurre y lo que produce es un aumento de líquido articular. Además, podemos observar que hay crujidos articulares, ¿esto qué quiere decir? Al estar desgastado el cartílago, este se encuentra deformado o tiene una forma irregular, provocando que la articulación se mueva de manera incorrecta. Y por último existe rigidez articular, ya que al haber dolor se procura mover poco la articulación y con el tiempo esta se vuelve rígida. Pues bien, por otro lado tenemos la artritis. ¿Y qué es la artritis? La artritis no es ni más ni menos que la inflamación de una articulación debido a diversas causas. Estas causas las que, que producen la inflamación pueden ser debido a un traumatismo o un golpe, que se las conoce como artritis postraumáticas. Las artritis también se pueden desencadenar debido a una alteración en la analítica, como por ejemplo en los casos de gota, que hay un aumento de ácido úrico. También pueden ser debido a causas indirectas, como una rotura de algún tendón o de algún medicamento cercano, o bien alguna enfermedad reumática. Por lo tanto, en la artritis estaríamos hablando siempre de una inflamación de la articulación por diversas causas, mientras que en la artrosis hay un desgaste del cartílago sin más. Es decir, la artrosis con el tiempo y debido al desgaste del cartílago produce inflamación de la articulación produciendo artritis, por lo que la artrosis puede desencadenar siempre una artritis.